Una persona que se ganaba la vida como motoconcho en el municipio de Pimentel falleció en la mañana de este viernes luego de ser atropellado por un camión de valores cuando, según testigos, se dispusiera a buscar un pasajero e intentara cruzar la calle. Un no, hombre, no, no, señores una cosa que transporta dinero, ahí se entregó. No, no fue no, un camión de envío, de envío. envío. ¿Y qué hora pasó eso? Vino siendo como a las, sí. las, las nueve y media, de la, mañana. de la mañana. El fallecido respondía al nombre de Alcibiades de León Roque. Familiares de este lamentan la pérdida al considerarlo como un hombre trabajador y esperan la compañía de envío de valores cooperen en los gastos fúnebres. Él dice que apareció atropellado que lo atropelló el camión que hicieron mi, mi, mi sobrino. Pero queremos que, por ejemplo, que, que, que la compañía que, le, que ese, de ese vehículo que lo atropelló a él, que le, que le resuelva. Okay. Estamos aquí en, en la funeraria, tengamos una funeraria y esperamos un hombre de Dios buscándose la vida en la calle. En cámara, José Tifá para NTN, Joanny Cordero.